Hola, buenos días, soy Curly Mange eh, Bienvenidos a mi canal de YouTube Y siento mucho estar a veces súper desconectada Pero ya sabéis por qué es la razón, no la voy a repetir más eh, Como siempre estoy intentando traer productos nuevos del sitio donde estoy, ¿vale? Entonces, hoy os voy a hablar de este aceite Que es un aceite negro Es un aceite, eh, suele ser de color negro o un rojo oscuro, ¿vale? Es un aceite que se hace con la nuez de palma en, en África tenemos, con este tipo eh, de fruta de palma o nuez de palma se hacen dos tipos de aceite. Uno, que es anaranjado, que se extrae de la pulpa después de machacarla mucho, esa grasa y de cocerla, eh, esa pulpa, sale una grasa que es como rojita, a veces amarillenta, con la que se hace un aceite con la que se prepara una comida típica que se llama bambucha, ¿vale? también sirve para hacer productos, eh, productos eh, de belleza, también sirve para preparar otros tipos de comidas Pero hoy vamos a hablar de este, de su derivado, ¿vale? Ese concretamente se hace con la... Una vez que se ha extraído la pulpa queda una nuez, ¿vale? Que parte como una almendra, ¿ok? Esta almendra o esta nuez se, se calienta, se la, se le pone al fuego Y se le va calentando poco a poco, poco a poco a poco, poco a poco Entonces va soltando el aceite El aceite que sale, que es un aceite oscuro, ¿vale? Es este si la nuez no ha sido muy quemada, el aceite suele ser un rojo oscuro, eh, casi parece color rubí, ¿vale? Pero este que tengo yo parece que ha sido quemado un poquito, que se le pasó a la señora un poco, ¿vale? Quizás también porque yo me fui al mercado a comprarlo y no entiendo muy bien, eh, no, no sé muy bien, porque el primer aceite, el no es que lo probé me lo dio mi amiga y el de mi amiga, al que me dio mi amiga, sí que era un rojo rubí, ¿vale? Pero bueno, este lo estoy aprovechando. cualidades de este aceite? de este aceite? Es un aceite que sirve tanto lo que es para el cabello, sirve para el cuerpo, eh, igual al color de piel, de hecho podéis ver que mi cara, mi cuello y mi cuerpo, si me vierais los brazos y todo, porque lo estáis viendo, están, son iguales, ¿vale? No tengo diferencia de tonos. Eh, hay que aplicar solo sobre las zonas que se lo en oscuro, las mujeres negras que son los codos, las rodillas y la zona del pompis masajeando, ¿vale? Es un aceite que lo, lo que más me gusta de ese aceite es que no es grasiento, no es como otros tipos de aceites en climas cálidos y húmedos con este Yo estaba utilizando manteca de karité estaba utilizando manteca de ricino, me iba muy bien, pero notaba que siempre la piel se me quedaba como pegajosa, como sticky, ¿sabes? Entonces, hasta que mi amiga me, me dio este, eh, me, me dijo, prueba este, este, esta crema para que tu piel esté mejor y aparte no esté... No notes ese, ese, ese tacto grasiento que luego me costaba ponerme la ropa y todo. Entonces es un aceite que está bastante bien. Voy a estudiar más sobre sus cualidades, a ver si encuentro más información sobre este tipo de aceite, sobre otras eh, cualidades que tiene y para poder la pero el momento ya os digo que sirve para la piel, sirve eh, igual al tono, si tienes también como estrías también te las quita o si tienes tipo manchas también te las quita, ¿de acuerdo? Pues de eso vengo a hablaros hoy No quiero que el vídeo dure mucho Os voy a enseñar un poquito La cantidad O sea, un poquito cómo es este aceite ¿Veis? Pero cuando lo utilizas ¿Veis que casi? O sea, se ve pero no, no llega a ser Super brillante como, otras, como otros aceites Como otras grasas, ¿vale? Entonces lo puedes echar en el pelo te Lo puedes echar en la piel tiene un olor un poco peculiar, tiene un olor un poquito fuerte, como si fuera no es quemada, como sí, pero eh, se va enseguida, ¿de acuerdo? Yo me lo pongo por las mañanas después de ducharme, mientras estoy haciendo las cosas antes de vestirme y por la noche antes de acostarme, ¿vale? Pues eso es lo que quería eh, de eso quería hablaros hoy, del aceite este que he descubierto. Y os diré a ver si hay algún sitio donde lo podéis comprar y podéis probarlo porque yo la primera vez que lo he visto aquí ha sido en la isla. Ok, ya sabéis que en África estoy descubriendo bastante cosas interesantes que me gustan, otras no tanto, pero bueno, así es la vida. Así que es, me alegro mucho de que estéis aquí de nuevo conmigo en el canal de YouTube. Y ya sabéis que tenemos pronto tengo un Curly que es reflexión cuando tengo la taza. Y nada, un besito. Nos vemos. Leer mi último libro, Inspectora Carter, Un gran Estudio de Muerte o un, el diario de Autoreflexión, Free Your Mind, Libera tu Mente, ¿vale? Que podéis encontrar en Amazon, Google Play, acceder a mi página web, CurlyMange.com, eh, pinchar y podéis ir directamente a comprar los libros. Un besito y os quiero. Chao. Nos vemos pronto.